Yo cuando lo he leído, te comenté en una nota que me parecía que era un libro confesional. Y a ti te pareció muy bien. Explícanos por qué. Bueno, no es un libro, a ver, a ver, es un libro confesional, entre comillas, no, o sea, no es un libro de proselitismo de ninguna religión, ni nada. Hombre, naturalmente refleja lo que yo soy, pero yo soy, soy cristiano, soy católico y refleja lo que yo soy, pero, pero sin ningún sin ningún tipo ni remotamente de proselitismo ni de nada por el estilo Dios me libre. Lo que sí es verdad es que yo como cristiano y como católico creo en la misericordia de Dios y creo en el perdón de Dios y creo en, en la providencia divina. Y de alguna manera, pues estas cosas uh, se ven plasmadas en ese sentido en ese sentido, admito lo de confesional, no admito lo de confesional, creo que tampoco tú me lo decías, en ese sentido, en el sentido de eh, hasta este, jae, queriendo no llevar al huerto. Yo no quiero llevar al huerto en mi vida a nadie. No, no, ya lo sé, sí, lo sé, lo sé, pero lo aclaro para que la gente no diga, jae. ¡Jae! <risa> Eh, ¿Tenías una idea preconcebida de, del libro? Es decir, ¿sabías cómo iba a empezar, cómo iba a terminar y cómo iba a desarrollarse? ¿O has ido creándolo a medida que ibas escribiendo? Sí. Uh, lo segundo, uh, como he dicho hace un rato, o sea, yo tenía. leí en un libro, además digo el libro y es una. Es, se llama un, un libro que no tiene nada que ver, no es una novela, se llama Un paseo aleatorio por Wall Street. Leí una anécdota que ocupaba tres líneas y que no voy a contar porque si cuento en qué consiste la anécdota, entonces sí que destripo enormemente el libro, había una anécdota que me dio a mi pie a pensar en escribir un pequeño relato, un relato de... 15, 20 páginas, una cosa así, ¿no? Un pequeño relato. Tengo una serie, unas colecciones de relatos que se llaman Historias de Otros Mundos, que no he publicado, a lo mejor algún día público y dije, pues un relato más, ¿no? Un relato más. Pero mmm, fui tirando el hilo. Luego me enteré, no voy a contar de qué es este, pero luego me enteré que esas dos líneas, esa anécdota que contaron esas dos líneas, es un relato que ya estaba escrito mucho antes, y escrito como relato, ¿no? Como dos líneas, por, eh, por um, Edgar Allan Poe. Uh, claro, si lo hubiese sabido, no hubiese ni empezado a hacer el relato, me enteré después, claro, la novela es, bueno, no, no, no, o sea, el relato, la parte esa del relato, que es una parte importante de la novela, uh, no es más que nada, o sea, es... o sea, no hay de ninguna manera, aunque Edgar Allan Poe viviese, no podría uh, no pleitear uh, uh, conmigo por plagio, porque nada, o sea, es un trocito, pero es un... eso sí, es un punto un punto importante. Entonces, mi primera intención era escribir un relatito, 15, 20 páginas. Me fueron viniendo en ideas. Mahler decía una cosa que era, dice, yo no compongo, soy compuesto. Entonces, yo, yo, yo os puedo decir que yo este libro me lo he leído, pues, eh, después de acabado, ¿eh? o sea, no sé, porque me gusta mucho leer las cosas que escribo, me lo habré leído como diez veces, y la última vez, pues cuando ya estaba en esto que decía que iba encontrando, y, y yo, pero joder, pero yo cómo he podido inventarme esta historia, aparte de Google y que me diga dónde hay un metro en, en, en el Bronx y todas estas yo cómo he podido inventarme esta historia, y cómo me venía, o sea, me venían ideas a la cabeza a medianoche, que me caía de la cama, me bajaba escaleras abajo, además era una época, yo ahora estoy en una época que tengo poco menos trabajo porque me he quitado de aquí de la universidad hace ya unos años eh, toda la parte de, de gestión que me tenía muy agobiado y tal, y ahora estoy como profesor nada más en la universidad, y estoy en, o sea, tengo más tiempo, ¿no? pero el, lo escribí en, en los momentos más álgidos de mi trabajo, y por eso digo que era como un parto, ¿no? como, como Atenea saliendo, pero el, mi idea era escribir un relato de 10 páginas, que no lo hubiese empezado si hubiese sabido que ya estaba escrito por el Galalampoy, Sí. ¿Cuánto tiempo necesitabas para escribir ese libro? Bueno, sí, me llevó algo así como año y medio. Pero claro, año y medio escribiendo a salto de mata. A salto de mata quiere decir por las noches, con, insomnio, o sea, con, con insomnios, no porque no pudiese. O sea, con insomnios de. de o sea, lo de escribir. Yo escribo mucho cosas sueltas que se acaban de decir, tres páginas, que son tres páginas, las empiezas ahora, las acabas dentro de un rato y ya está, y te las quitas de la cabeza. Escribir algo que tenga una longitud es al mismo tiempo, por un lado, la sensación más maravillosa que hay ¿no? de creatividad, ¿no? pero al mismo tiempo... Es como el parto de los montes, ¿no? Entonces, fueron un año y medio, pero un año y medio que lo escribía. Yo venía aquí a trabajar en un trabajo que me tenía hasta aquí, volvía a casa y, y me ponía a escribir hasta las 2 de la madrugada. Eh, me caía de la cama a las 5 de la madrugada y me pasaba escribiendo hasta que me llegaba la hora de venirme para acá otra vez. Y, y, y luego los fines de semana. Tengo, un, tengo una gran ventaja, una, una enorme ventaja sobre muchísima gente y es que no juego al golfo no tengo la obligación absoluta de jugar al golf, no juego al golf. Entonces, el tiempo que otros dedican a jugar al golf, yo lo dedico los fines de semana a escribir, que para mí es mucho más divertido que jugar al golf, para mí, por lo menos. Y entonces, bueno, pues así fue un año y medio, más o menos, pero ya te digo, si, si una novela, si yo hubiese tenido la idea de esta novela en la cabeza desde el principio y me hubiese dedicado a escribirla, como decía Cela, seguro que hacía, que escribía ocho horas al día, pues lo hubiese escrito, no lo sé, mes y medio una cosa así, no lo sé, pero fue eso, pues fue un poco Atenea saliendo a mala leche con la, la lanza, con el escudo, con el casco, me daba en todas las esquinas, o sea, pero me lo pasé como no está escrito, o sea, de bien, con todos los libros que he escrito es un poco así, me lo he pasado como no está escrito de bien y al mismo tiempo me han, me han, me han hecho mucha, mucha, pero de lo mejor, de lo mejor. Yo sí he leído la novela y bueno, lo he otro día, me, me ha encantado, además, porque son de esas novelas que las empiezas a leer y estás buscando tiempo para, para ver cómo sigue. ¿no? Y, y he visto creo que efectivamente, como decía eh, antes un, una persona que ha preguntado, el, el la, peli, la, la novela tenía estructurada, pero ha ido brotando como toda la vida. O sea, eso se, según la vas leyendo, la vas a tener. Y yo veo que sí, sí te reflejas mucho, yo te he visto reflejado en algunos eh, personajes, o sea, en la en la duda, el enfrentamiento, las preguntas, yo la consideré incluso más esta, esta como alguien ha dicho, de tema más religiosos, es más una, una, una, una novela que baja a, a, a más ideas metafísicas, de planteamiento metafísico de la existencia de hombre, con este personaje central que es supongo. Y a mí me ha gustado mucho... Todo, todo el procedimiento, todo, todo, el, todo el proceso que lleva en esos 20 años. Es decir, esas, esas preguntas que sube de baja como un ascensor me ha resultado muy, muy recomendable y además la he recomendado porque me ha gustado mucho. Enhorabuena Tomás por la Sí, efectivamente, o sea, pues como he dicho antes, o sea, yo la palabra metafísica, eh, la, la borraría. mi mujer que está estudiando ahora teología, y metafísica tenemos unas discusiones brutales pero eh, es que la metafísica o sea que eh, la metafísica yo la, pero sí preguntas existenciales y cosas es lo que digo que es un poco pues eso, mi, mi, mi reflejo y luego por decir por ser sincero ¿no? la gente que la ha leído me ha dicho me ha dicho todo el mundo ha habido gente que me ha dicho que es un thriller y que eso, ya no sé si es pero todo el mundo o mucha gente me ha dicho mira empieza con un nivel de, de lectura que no puedes dejarlo Luego viene una zona intermedia donde no es que, hay gente que sí, que me ha dicho que es aburrida, pero no, casi nadie, no es que sea aburrida, pero baja el nivel de tensión y acaba otra vez recuperando, si no todo, gran parte, el nivel de tensión narrativa. Claro… Yo no, sé, yo no sé qué haría, qué hará, qué harán los, los grandes literatos, pero mantener la tensión narrativa durante doscientas y pico páginas, pues no es, no, no es nada fácil, o sea que todo en esta vida tiene sus altibajos. Por lo menos creo, y que, que me perdonen eh, Lawrence Darrell y que me perdone James Joyce, que no es un petardo como es. Pero vamos, tiene sus altibajos narrativos y, y es, pues es una pregunta más bien existencial de de una, una serie de respuestas existenciales a preguntas expuestas o planteamiento de respuestas existenciales a preguntas existenciales pero yo la palabra metafísica no la, no la utilicé además porque asusta si alguien dice que hay metafísica y debo es si que hay metafísica no la leo bueno, ¿Leíste el relato de Poe mientras lo escribías no. o después? No, ni lo he leído ni antes ni después porque no he querido, sé, o sea me he enterado de que existía Sé, sé cómo es, porque en realidad las dos líneas que me llevaron a mí a esto resumen en dos líneas eh, lo que es el relato de Poe. El relato de Poe es un relato, es igual, o sea, es igual. Lo que pasa es que lo que cambia, del relato, sé de qué va el relato de Poe, aunque no lo he leído, eh, el relato de Poe lo que cambia es ah, la esencia es la misma, las circunstancias son distintas. ¿Cambió mucho las estructuras desde la idea que tenía al <coughs> Ah, ¿cómo Totalmente, de 20 páginas a 200 y pico páginas cambió absolutamente, absolutamente. No, no es, que no, es que es otra cosa. O sea, lo que tenía en la cabeza, pues eso eran pues eso, 20 páginas que las hubiera escrito en, en un fin de semana. ¿no? O sea, ¿Y hubo algún momento de bloqueo creativo en el que dijera el meterlo todo por la borda? No, vamos a ver, momentos de bloqueo creativo muchísimos. Lo que pasa es que ya te digo que de repente. Me despertaba, ah, ya lo tengo, ya lo tengo, pero eso me ha pasado siempre con todos los libros que he escrito. Tirarlo por la borda, vamos, ni, ni muerto. Cuando, cuando lo estaba escribiendo, claro, lo escribía en el ordenador y hacía copias de seguridad y todas estas cosas, no pero cuando estaba escribiendo vi una, una película, que no me acuerdo cómo se llama, que es de un escritor que escribe una novela, la novela es su vida, y la pierde. Y 30 años más tarde la encuentra por casualidad otro escritor que la plagia y hace su novela. Y entonces yo pensaba, si pierdo esta novela, o sea, si se me bloquea, cada vez que pensaba esto lo hacía 17 copias. O sea, lo tenía copiado, lo cual era un trabajo doble, porque cada vez que modificaba una cosa la tenía que modificar en 17 sitios. Pero vamos, pensar en tirarlo a la basura, uff, vamos, antes, antes me corto un brazo que tirarlo a la basura. Ahora, bloqueos creativos, todo muy a menudo, claro. Escritores dicen que, que escribir un libro hace que salgan sus ideas de la cabeza y como que se den cuentas de cosas nuevas. ¿Has aprendido algo con este libro? Claro, naturalmente que sí, he aprendido muchísimas cosas. He aprendido dónde estás San Mary Station en Nueva York. No, he aprendido. Al final, es un, aunque no tiene nada de, de autobiográfico, sí tiene mucho de mí. Y por lo tanto, es también un ejercicio de autoprospección y de. Y de buscar a esas preguntas existenciales que siempre todo el mundo y todo ser humano tiene y nadie puede dejar de tener nunca, profundizar en mis uh, respuestas a esas preguntas. O sea, que por supuesto, pero eso absolutamente un libro, un libro tú, tú haces el libro, pero el libro te hace a ti, o sea, sin duda alguna, sin duda alguna. Gracias. Muchas gracias. Una, una, una pregunta. Es que no puedo evitarlo, tengo siempre que, que, que apreciar Un profesor de economía eh, ha hecho un libro muy económico. Vas a ganar dos millones. Descontando el medio millón de la traductora. ¿Has pensado en qué invertir el medio sí. De bueno, primero el libro, el libro sí, como, como Patrick O'Connor es un monstruo de las finanzas, pues hay una parte que tiene una, una parte de temas de finanzas, pero no, o sea, no es un libro de finanzas. Pero sí, he pensado, lo iba a decir, pero se me ha olvidado. Ah, eh, si si eh, lo que gane eh, lo voy a dar todo, yo tengo una hija que está en una comunidad religiosa, en una orden religiosa, que es Jesu Comunio en la guilera, y todo lo que gane de este libro va a ser para esa, para esa comunidad religiosa. Lo están pasando en estos momentos un poco chungo porque han, están, han comprado un nuevo convento en Valencia y están, se han encontrado con aquellos el Pozo Sin Fondo y, y entonces pues oye, si un millón y medio de euros les ayuda, pues eso. Patrick o Connor, Patrick O'Connor, en un momento dado se encuentra, se encuentra con, una, con una, de una manera que no voy a contar, se encuentra con que eh, sin comerlo ni beberlo, se encuentra con, eh, con mil millones de dólares eh, y, y, y, y hace algo pues un poco parecido. pero ya, mil millones de dólares ya me parece un poco, uh, por mucho que le vemos a muchas potencias. Omar, tengo una noticia buena para ti, que es que si, si elevas a la quinta potencia 20... Ya te pasas de 3 millones. ¿sí? O sea que vosotros tenéis. Pero eso es vuestra responsabilidad. Vosotros tenéis. Sois 50. O sea que tenéis que. Cada uno de vosotros. Hacer que 50 lo compren. Que a su vez. Hagan que 50. O sea. Los, los, es buen camino, pero suele por el camino. Suele pasar como la lechera. Que se le cae el cántaro. Pero bueno, la idea es buena. Ya sabéis. ¿Alguna cosa más? Nada. Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? de verdad, ¿eh? un placer y una maravilla.